Año, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Si están aquí en este canal por primera vez y aún no me conocen, yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español sobre la belleza, la moda, cultura coreana. No se olviden de suscribirse aquí en mi canal para que no se pierdan ningún otro video y para que ustedes sean los primeritos en ver los nuevos videos. Bueno, una de las cosas que yo más les comparto por aquí por mi canal son mis rutinas de ejercicio y mis tips de belleza. Y de verdad recibo muchísimas preguntas sobre mi dieta. Siempre me preguntan cuál es mi dieta, si tengo alguna dieta en especial que estoy haciendo, cómo me mantengo en forma delgada, porque sí, yo les he contado que hace bastante tiempo he bajado mucho de peso. Sí, varios kilitos y después de haber bajado de peso estoy manteniéndome por varios años siempre dicen que lo más difícil que bajar de peso o bajar algunos kilos es mantener así que hoy voy a revelar mis secretos les voy a contar cuáles son mis trucos mis tips para mantenerme delgada en forma primero me preguntan mucho si estoy llevando alguna dieta en especial no, no estoy llevando ninguna dieta específica en especial. Nada de la dieta de la manzana, del plátano, de comer una comida al día. No, absolutamente nada de eso. Lo que sí es que trato de llevar una dieta bastante balanceada, saludable y que sea flexible. Porque eso es lo más importante que he aprendido después de haber bajado de peso durante todo este tiempo de mi historia de dieta, de bajar de peso. Eso es lo que aprendí, que al final una dieta es un estilo de vida es algo que tienes que llevarlo por siempre tratar de comer saludable hacer actividad física mantenerte activa, activo yo creo que eso es muy importante así que ahora por el momento no estoy haciendo ninguna dieta en especial porque tampoco no es que mi trabajo me requiera hacer una dieta como modelo como que tengo que estar así dieta restrictiva no. por eso como todo lo que quiero como todo absolutamente todo lo que me dé la gana lo que se me antoje ese día y normalmente como tres comidas al día desayuno almuerzo cena nunca me puede faltar es que desde pequeña me han acostumbrado a comer mis tres comidas al día así puntual desayuno como a las 8 9 de la mañana máximo almuerzo a las 12 o 1 de la tarde y mi cena como a las 7 de la noche 6 7 de la noche por ahí entonces, es como un hábito que se me ha formado desde muy pequeña. Lo mantengo hasta ahora, de verdad. No puedo saltarme el desayuno. El desayuno para mí es súper importante, importantísimo. Así no tenga tiempo, esté en apuros. Siempre trato de comer algo o me lo preparo un día antes o me lo llevo para comer en el camino. Y por ahí, entre mis comidas, si tengo hambre o si me antojo de algo, si salgo con algún amigo, amiga, también algunos postres. También sí, como. Pero siempre con moderación trato de no excederme en cantidad. Siempre trato de comer como una cantidad moderada y creo que esa es la clave. El ejercicio. Si ustedes no son nuevos aquí en el canal, ya me conocen, ya han visto mis videos, ya deben saber que yo siempre les comparto mis rutinas de ejercicio. Yo hago mis ejercicios, mis rutinas en casa. No voy al gimnasio ni a algún centro específico, sino hago mis ejercicios en mi casa. Tengo mi mats de ejercicio de yoga y simplemente ahí en mi sala hago mi ejercicio me gusta probar inventar nuevas rutinas y por ahí voy como creando mi propia rutina por eso es que siempre por aquí por mi canal les comparto mis rutinas de ejercicio por si no han visto y si están buscando alguna rutina así que sean cortas porque a mí no me gusta hacer mucho tiempo de ejercicio ya saben pueden hacer mis rutinas de ejercicio conmigo ejercitamos juntos en mi canal tengo una sección de puras rutinas de ejercicio. Ahí tengo mis rutinas de brazo, de abdomen, de pierna, de cuerpo entero, de 5 minutos, de 10 minutos. La verdad, muchísimas rutinas que les puede ayudar. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo puedan chequear. Luego, otro tip mío es, como les dije, que no tengo una dieta en especial, pero sí tengo ciertos alimentos, ciertas cosas que consumo para mantenerme en forma. Por ejemplo, uno de esos alimentos es el yogur griego. Ay, el yogur griego definitivamente es como una de las cosas que más me gusta. Al principio empecé a consumirlo por dieta. Es muy nutritivo, muy saludable. Entonces es por eso que comencé a incluirlo en mi alimentación. Pero la verdad es que ahora de verdad me gusta muchísimo. Me gusta mucho el sabor, la textura. Combina con todo. De verdad es riquísimo. Así que es algo que lo consumo casi a diario. Todos los días. Muchas veces. Es mi desayuno o mi snack, mi merienda o a veces incluso de noche cuando tengo hambre y no sé qué comer, quiero comer algo. También es una perfecta opción. Yo siempre les muestro mi bol de yogur griego con frutitas, con granola así por mi Instagram. Por si no me siguen, vayan a seguirme. Estoy como Hanna Coreana. Y me han preguntado muchísimo qué marca de yogur griego consumo. Al principio simplemente compraba las marcas que encontraba en el mercado. Pero al final, como consumía a diario mucha cantidad, me salía muy caro. Entonces empecé a prepararlo en casa. Yo misma preparo con la leche y el probiótico. Y me sale mi yogur griego. Ahí me lo preparo de diferentes sabores, como el clásico, de té verde, de chocolate. Ah, justo ayer también me preparé mi yogur griego sabor matcha, té verde. Ahora, ahora se los muestro. Parece una bola de queso mozzarella, ¿no? Es súper espesa. Hay otros yogures más líquidos que no es tan espesa, pero a mí personalmente me encanta esta textura así bien espesa, bien concentrada, bien cremosa. De verdad, parece queso crema y eso me encanta. Ayer lo preparé, lo hice de sabor té verde matcha, así que se ve así medio, medio verdecito, no sé si notan. De hecho, hoy en la mañana también desayuné mi yogur griego con un poquito de frutitas, granola. También a veces le pongo mantequilla de maní, chocolate, cosas así. Eh. Hace tiempo les he prometido que voy a tratar de grabarles la receta. Últimamente he estado bastante ocupada, pero sí voy a intentar de compartirles la receta de verdad. Ay, se había apagado mi cámara. Bueno, seguimos. ¿hasta dónde les conté? ah, sí, el yogur griego luego también siempre trato de tener en casa muchas opciones saludables porque normalmente yo cocino mucho en casa al menos mínimo una comida al día en casa así sea un día muy ocupado que tengo que salir, porque no hay como comer en casa, no hay como la comida de casita que se prepara así todo saludable. Para eso trato de tener los ingredientes que sean saludables, como muchas frutas y verduras. También me gusta mucho consumir frutas como meriendas cuando tengo hambre. Ya que yo soy súper frutera, me encantan casi todas las frutas. Me gusta la manzana, el plátano, en las fresas, en general casi todo. Y tengo algunos trucos, algunos tips que lo aplico a diario. Como que no es una dieta especial o algo que me tengo que esforzar mucho, pero cosas que puedo cumplir en mi día a día y me ayudan a mantenerme en forma. La primera es caminar bastante. Normalmente aquí en Corea, que actualmente estoy viviendo, el transporte público es muy muy cómodo y se utiliza bastante. Si no es una distancia muy larga, si no tengo que ir a un sitio que está muy lejos de mi casa o si no estoy con mucho apuro, siempre trato de caminar. Simplemente me pongo mis audífonos, pongo buena música y me voy caminando. Yo creo que eso es un buen tip porque automáticamente estás aumentando más actividad en tu diario. No tienes que ir muy lejos en lugar de tomar un bus, un taxi, es mejor que camines o incluso también puedes ir en bicicleta, que también es actividad física. Aparte de los transportes públicos, también dentro de mi casa, los días que no tengo que salir, siempre trato de estar bastante activa. Aparte de que también mi carácter es que no me gusta estar muy sentada en un solo lugar. Soy súper activa. Me gusta moverme de un lado para el otro. Me gusta estar haciendo algo, haciendo alguna actividad. Entonces creo que eso me ayuda muchísimo. Cuando me quedo en casa también siempre estoy moviéndome. Ya sea para hacer los trabajos de casa, como lavar los platos, limpiar la casa o en general. Y también cuando tengo que estar trabajando así sentada, trato de levantarme de vez en cuando para estirar el cuerpito para estirarme así o moverme un poquito yo creo que eso también es súper súper importante luego este es un tip que nunca creo que les había contado pero una de las cosas que me ayuda muchísimo y que también me motivó a bajar de peso cuando estaba en sobrepeso es comprarme coleccionar juntarme ropas bonitas que me gusten es que desde pequeña a mí siempre siempre me ha encantado la moda y la belleza todo que tenga que ver con la moda desde que era súper pequeña me quedaba viendo las ropas de la calle de las tiendas de otras personas miraba a las chicas que pasaban en la calle y me ponía a ver sus ropas sus outfits que me quisiera poner así cuando sea grande y no sé siempre me ha gustado ese tema de la moda y belleza entonces siempre tuve esas ganas de vestirme bien de ponerme ropas bonitas, lindas, que me gusten y cuando estaba en sobrepeso, un poco subida de peso era una de las cosas que me ha motivado más para poder bajar de peso ponerme ropas bonitas ah, y justo hablando de esto me acaban de llegar unas prendas que me he pedido hace poco que estaba con muchísimas ganas de probarlas y justo hace poquito me acaban de llegar ahora se los muestro, no se muevan ya me puse el outfit, ahora se los voy a mostrar. ¿Qué tal? ¿Cómo me ven? Este es el primer outfit, son dos piezas en verdad, pero se combina así y se ve como un solo outfit. Es este vestido negro, así súper simple. Es sin manga, no tiene ningún diseño. Es algo así simple, pegadito. Que viene con este hoodie, con esta polera. Me encanta la combinación. Son mis tonos favoritos porque a mí me gusta mucho el negro. Y también los colores así pasteles. Y este es como un... Verde pastel. Esto es como, como un material de cuero. Me encanta. Y como les dije, por ejemplo, este outfit es así pegadito, que se ve toda la figura. Entonces también te motiva, te da como esas ganas de seguir viviendo más saludable, balanceado, para poder mantenerte en forma. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Tiene como estas cosas aquí de detalle que te hace ver como más rebelde. ¡Chan! Y aquí también me llegó este cardigan. Aquí tiene un conejito. Creo que es el conejito que sale en Alicia y el mundo Kirunboji. a es eso? Alicia del mundo extraño. Bueno, y este sí es un cardigan así más grande, más ancho, overfit. Ay, está súper abrigadora, está como bien calientita para este clima perfecto que aquí está. Todavía estamos con bastante frío, el clima está... estamos en pleno invierno. Así que esto está como muy calientito, me gusta mucho. ¡Hey! Me encanta, estoy súper contenta con todos los outfits que me han llegado Y muchísimas gracias a elsa que quisieron enviarme estas prenditas para que los pruebe Y para que les pueda compartir mi opinión, mi experiencia, qué me ha parecido no sé, a mí yo quedé fascinada, me encantó. Me encantaron todas, lo voy a estar usando muy seguido. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva y que les ayuden estos tips, estos trucos para mantenerme en forma y estar delicada. También espero que se hayan divertido, que se hayan distraído con este video. No se olviden de darle like y compartir este video si les ha gustado. Me ayuda muchísimo, muchísimo. Y también suscríbanse aquí en el canal para que no se pierdan ningún otro video mío. Y para que ustedes, ustedes, sean los primeritos en ver mis nuevos videos. Entonces cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chrome, ¡Añón!